¡Hola atletas! ¿Cómo van? El día de hoy vamos a hablar de los 10 mitos más recurrentes del fitness. ¡Vamos a verlo! Bien, antes de comenzar... Quiero recordarles suscribirse y darle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Aquí vamos con el primer mito del fitness. Sudar más es igual a quemar más grasa. ¿Por qué esto es completamente falso? Porque Sudar es un mecanismo del cuerpo para enfriarse, no para quemar grasa Cuando sudamos lo único que hacemos es perder agua, no grasa Efectivamente, puede que bajemos de peso si nos pesamos luego de hacer ejercicio Pero no será porque perdimos grasa, será porque perdimos agua Solo tómate un vaso con agua y verás que recuperaste el peso perdido Segundo mito, se puede hacer una quema de grasa localizada Ya sabemos que esto no es cierto porque no por hacer muchos abdominales voy a quemar la grasa del abdomen o por hacer muchos ejercicios de brazo quemaré la grasa del brazo la única forma de quemar grasa es primero haciendo ejercicios segundo mantener una alimentación saludable y el proceso de quema de grasa del cuerpo es uniforme no quemo más grasa en un lado porque hago más ejercicios con esa parte del cuerpo no, usualmente la forma en la que se va quemando grasa o en donde más rápido se ven los resultados es en el rostro, en los brazos, en las piernas y el último lugar donde vamos a ver esos cambios es en la parte baja del abdomen. Tercer mito. Entre más cardio haga, más grasa voy a quemar. Esto no es del todo falso, pero no es cierto porque la manera correcta para poder quemar grasa de una manera eficiente y rápida es con entrenamientos de fuerza combinados con el cardio Se sabe que el músculo son unas grandes fábricas quemagrasa Entonces, ¿no sería más lógico que si este más músculo tengo, más grasa quemo? Pues sí, así es, y así es como funciona realmente Al aumentar nuestra masa muscular se va a aumentar el consumo calórico en reposo En otras palabras, se aumenta el metabolismo basal Incluso hay entrenamientos con intervalos de alta intensidad como el HIIT, ejemplo, free ladies. Que van a darnos un efecto afterburn, que quiere decir esto: que vamos a seguir consumiendo calorías incluso después de haber terminado de entrenar. El cuarto mito más común, y yo creo que es el número uno para los que entrenan con el propio peso del cuerpo o la calistenia, y es no puedes aumentar masa muscular si entrenas con el propio peso de tu cuerpo. Primera cosa que va a decir que es falsa soy yo, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo explicarían mi proceso? Comencé pesando 57 kilos y ahora peso casi 75. Entonces, Creo que sí ha habido un aumento de masa muscular y solamente ha sido con el propio peso de mi cuerpo. Pero vamos a ser un poco más científicos. ¿Cómo funciona el proceso de crecimiento del músculo? Básicamente, el músculo va a crecer por una sobrecarga muscular. Lo entrenamos, se rompen las fibras musculares, se reparan y el músculo crece. Es básicamente eso. En la calistenia los ejercicios son completamente funcionales y capaces de llegar a generar una, la sobrecarga muscular que el músculo necesita para romper las fibras. Y si le damos el descanso adecuado, tengan por seguro que va a generar un crecimiento de masa muscular. El quinto mito es, si entreno en ayunas, voy a perder músculo. Yo creo que muchos de ustedes están pensando esto. Para poder desmentir este mito, hay que comprender cómo funcionan los procesos energéticos en nuestro cuerpo. Sabemos que el cuerpo va a utilizar tres macronutrientes, la glucosa, las grasas y las proteínas aminoácidas y es así como ellas mismas se consumen el cuerpo primero va a consumir toda la glucosa que encuentra luego va a consumir la grasa de los tejidos adiposos y mucho, mucho, mucho mucho tiempo después va a llegar a consumir el músculo porque el cuerpo está diseñado para sobrevivir y que es la mejor manera de sobrevivir moviéndose porque si no tenemos comida, no tenemos agua hay que ir a buscarla, y ¿qué es lo que genera el movimiento en nuestro cuerpo? nuestros propios músculos incluso hay algo que se conoce como el ayuno intermitente, el ayuno intermitente es llevar mucho tiempo sin comer, que incluso si entrenamos en este periodo de ayuno el mismo se va, se va a extender, y ¿qué pasa? El ayuno intermitente va a estimular algo que es la mejora de la sensibilidad de la insulina. Y quiere decir esto? Que se va a aprovechar de una manera más eficaz y eficiente la glucosa, número uno. Y segundo, el ayuno junto con la cetosis son los únicos dos procesos del cuerpo capaces de activar la liberación de la hormona de crecimiento en los adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que si libero la hormona de crecimiento, pues... Los músculos van a crecer, así que no se pierde masa muscular, de hecho puedes incluso llegar a ganarla. Punto número 6, no puedes ajustar la resistencia cuando entrenas calistenia o con el propio peso de tu cuerpo. La primera razón de que esto sea mentira es que hay muchas variantes de los ejercicios, por ejemplo, las flexiones. Hacemos flexiones apoyados de rodillas, luego pues con el cuerpo completamente estirado, luego un brazo, luego saltando, hay muchas variaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay formas de adaptar los ejercicios para generar un mayor estímulo al cuerpo una vez los músculos se acostumbran al estímulo anterior. Además, podemos aumentar la intensidad de los ejercicios prolongando el tiempo de tensión que los mismos tienen. Por ejemplo, hacer una flexión muy despacio, mantenerse y volver a subir muy despacio. ¿Eso qué quiere decir? Que mayor tiempo de tensión con menos repeticiones nos van a dar el estímulo necesario para que se estimule los músculos, se ajusta la resistencia incluso puede haber aumento de masa muscular. Séptimo mito que vamos a encontrar. Entre más abdominales haga, mis abdominales serán más fuertes y voy a poder lucir un hermoso six pack. Esto no es cierto porque primero hay que entender que para que se vea nuestro six pack no solo es cuestión de que tengamos los músculos desarrollados sino de que el porcentaje de grasa que manejemos sea muy bajo. Porque la única forma de que se vean los músculos del abdomen, la grasa que está entre los músculos y entre la piel, sea lo suficientemente baja para que la piel se pegue al músculo. Además, también hay que saber que el hacer los crunches, por ejemplo, o los sit-ups, solamente estamos necesitando una pequeña parte de lo que son los músculos abdominales. Para poder entrenar completamente eso, hay que cambiar ese concepto de voy a entrenar abdomen por algo más funcional que sea voy a entrenar el core. El core es todo el centro, es el núcleo de nuestro cuerpo. El que nos da estabilidad, nos da fuerza, nos da potencia. Es eso que nos va a ayudar a mejorar y hacer ejercicios complicados de una forma más eficiente y más fácil. Octogómico. Correr es igual a solamente entreno y utilizo mis piernas. Esto es mentira, porque cuando corremos, vamos a utilizar los músculos del tronco para estabilizarnos. Entonces, ya vimos que utilizamos piernas, utilizamos músculos del tronco, incluso vamos a usar en una medida muy baja los mismos brazos y los hombros, porque ellos también nos ayudan a el equilibrio y a estabilizarnos. Y si no me creen, miren este cómico video mío tratando de correr con los brazos cruzados detrás de mis palmas. El noveno mito. Entre más tiempo entrene, mejor Este es el claro mito que muestra que el tamaño no importa, porque los científicos han demostrado que, por ejemplo, entrenamientos como el HIIT son suficientes para generar increíbles resultados. Se ha visto que tres sesiones de 27 minutos cada una a la semana, en un total 81 minutos semanales, son igual de eficientes a nivel aeróbico y anaeróbico que 300 minutos de cardio semanal. ¿Qué quiere decir esto? Que más tiempo no es igual a mejores resultados. El tamaño no importa. Y el décimo mito, que estoy seguro que muchos de ustedes lo creen, y es no puedo construir músculo y quemar grasa al mismo tiempo. Así es como lo escucharon, sí se puede, pero esperen, esperen. Antes de que quiten el video y digan, oye, tú estás loco, no voy a volver a ver tu canal, voy a explicarles a qué se debe eso. Es medio mito porque es cierto y es falso. Este proceso es de quema de grasa y construcción de músculo al tiempo, se llama recomposición corporal. Y es completamente posible, pero no para todo el mundo, ahí está el problema. Solo para ciertas personas es viable. ¿Qué queremos decir con recomposición corporal? Es que vamos a perder grasa, pero sin afectar nuestro peso corporal. ¿Qué quiere decir? Que si estamos perdiendo grasa... ¿Va a quedar aire? No, hay que reemplazarlo ¿Y con qué se reemplaza? Con el músculo Entonces básicamente es eso Bajo grasa pero subo el músculo al mismo tiempo Un ejemplo de esto es el entrenamiento HIT. Amo el hit De hecho Freeletics es HIT. Incluso voy a aprovechar este momento para decir que Dejaré un código del 20% de descuento Para que se suscriban a Freeletics si aún no lo han hecho Pero bien, continuando Vamos a explicar un poco qué sucede El HIT es un tipo de entrenamiento que va a generar una manutención de la masa muscular pero asimismo va a quemar grasa de hecho la Universidad de Laval en Canadá hizo un estudio en el que se demuestra la eficacia del HIIT a la hora de quemar grasa se llegó a concluir que tan solo 4 minutos de una sesión de HIIT en 15 semanas va a quemar 9 veces más grasa que una sesión de 30 minutos de ejercicio cardiovascular normal en 30 semanas y además el HIIT también va a estimular la producción de la hormona de crecimiento entonces si hay hormona de crecimiento los músculos van a poder crecer ¿qué quiere decir esto? que si el que quema nueve veces más grasa que un ejercicio cardiovascular normal y asimismo estimula la hormona de crecimiento ¿qué quiere decir? que los músculos pueden crecer porque hay una síntesis proteica pues es posible crecer músculo y perder grasa lo único es que va a ser un proceso muy lento y de una vez hay que entender que no es para todo el mundo si quieren, inténtenlo quién sabe, tal vez lo puedan lograr bien atletas, eso es todo por el video de hoy si conocen algún otro mito me gustaría que le dejaran en los comentarios Si hay alguna cosa que usted no sepa si es verdad o mentira déjenla en los comentarios igualmente Juntos podremos llegar a la verdad de todo esto Así que para no hacerlo más largo Ya saben, suscríbanse, activen la campana de notificaciones Den like y compartan con todos sus amigos Nos vemos en una próxima ocasión